Muy buenas, chiquillos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro episodio de El Juego del Recuerdo Y aquí en El Juego del Recuerdo estamos jugando Fallout Ya este sería como... El séptimo episodio, más o menos Y bueno, para los que han seguido la, la trama del video que he estado grabando ahora de Superaventura, Estamos aquí en el eje en este momento eh, Pudieron darse cuenta de que en el último episodio El perrito este, el famoso albóndiga ...como le llaman acá, y como le llaman en Fallout 4 también eh, se mandó un Tony El payaso mató un, un mono, un NPC que yo no quería que muriera y, y me enojé con él y lo maté también Ya, pero cuento corto, y para no hacerlo todo de nuevo Eh, grabé esa pura parte nomás Y, y no maté al perro, lo escondí en una pieza, saqué el collar y volví aquí ¿Ya? Para los que vieron el último episodio van a entender. Pasa al final del video. Pero volvamos aquí, ¿ya? Vamos a salir del eje, porque ya es que, es que. en realidad el eje es como es como fome, ¿ya? Porque en el eje cumplí algunas misiones, claro, tenéis la misión de, lo, de los saqueadores, ¿ya? Donde con, logramos conseguir, el, ¿cómo se llama? Esta cuestión, que la ganzúa electrónica. Eh, y por lo demás no hay mucho que conocer O sea, podéis entrar a varias partes ¿Cachai? Hay una parte acá donde hay una mina Que está en una biblioteca Que tiene hartos libros también. Hay otro que te presta plata Igual puta, a ver, inspeccionemos un poco más ¿Cachai? Si, igual no sé si sea mucho apuro el himno del eje Igual es grande ¿Cachai? No te metas en, en broncas con, con eso de ahí ¿Cachai? Hay como mucho mono que no... No te da nada. Pues. Ok, lo que sí podemos hacer es inspeccionar un poco, conocerlo. De hecho hay una. hay una vieja más abajo. Podemos hacer una misión quizás si le guste, una misión de caravana. Ya? A ver estos bueno, estos son gallos que siembran. Oigo los perros, excepto a ti. Buenos días. Ya vamos, vamos a ir inspeccionando un poco más el eje, no, no, no es tan. La gran cosa es un lugar para ir a hacer luca, ¿sí? porque los de las caravanas igual nos ofrecen trabajo y podemos, por ejemplo, tomar sus servicios, ayudarlos. ¿cachai? Yo les voy a mostrar acá, por ejemplo, a ver, a ver qué más hay acá. Estamos como investigando todo el resto de, del mapa. A ver, este tipo que está acá no necesita ayuda. Bienvenido a mi humilde morada. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Podrías eh, contarme algo del eje? Ya. Esta es una ciudad inmensa, la más grande que he visto en mi vida. El centro de la ciudad está al sur y de la otra zona se ramifica en todas direcciones desde allí. Ya. Encontrar suministro. Si busca un trabajo donde debería empezar a buscar, puedo hacerte otra pregunta. Gracias por la información. Adiós. La verdad es que no. El, los trabajos los podemos encontrar con la gente de. Que, que ¿Cómo se llaman? Que tiene caravana Ya no hay nada de estantería A ver, veamos qué hay acá Baño A mí, en lo personal, el tema de mis compañeros Los personajes que me acompañan no me gusta mucho después de que ando con la mega armadura, wey, con la servo-armor Porque, güey, no, los monos no me sirven para nada, y si para lo único que me sirven es como para acarrear cosas Miren, por ejemplo, esta mina te apega, pega, ¿cachai? Esa que está allá, ¿cachai? Yo venía a hablar con este gallo acá ¿Y ¿Eh tú, ¿qué tal estás? Me llamo Dimitri Dimitri... Eh, Ramara Soy el jefe de la mejor caravana de las tierras baldías. ¿Estás buscando un trabajo? Demonios, según parece eres capaz de levantar una montaña. Eh, sí, ¿qué? Es precisamente lo que está buscando. Serú que te gusta la emoción de la batalla. Balas por todas partes, silbatos en tus oídos. Partiendo a tu enemigo en dos. Eh, y viendo el miedo en sus ojos. Ah, eso sí es vida. Parece es el tipo de persona que se ajusta a nuestras necesidades eh, y pagamos bien. Claro que pagamos bien. Tenemos algunas nuevas ofertas, si te interesa. Aunque por supuesto que te interesa, ¿no? Ya, eh, necesito un chip de agua, ¿no? ¿Cuál es el sueldo? Pagamos 600 billetes por trabajo. Eso es demonio. La gente dice que seguimos las rutas más peligrosas, pero yo creo que son las más emocionantes. Hay que poner algo de emoción en la vía. No tengo razón, claro que la tengo. Eh, que han Ya, bueno, en, en lo personal yo sé que puedo conseguir más plata matando monos, robando la armadura y vendiéndola Pero vamos a hacer una, una caravana ya para que cachen como es eh, creo que es lo que andaba buscando ya Demonios, claro que sí, voy a hablar con Kerry al lado Y ahí te diré cuándo parte la próxima caravana Entonces aquí ponte tú voy a hablar con esta mina Está acá al lado Ya, hablamos con ella Curry. así que este viejo bastardo te dio el visto bueno para trabajar con nosotros ¿eh? bueno debe ser una tía muy dura, estoy impresionado eh, pero la verdad veremos cómo lo hace, partimos solo dos veces al mes 3 y el 17, ¿Qué te parece? vamos a donde hay movida la hermandad de acero vamos a donde hay movida la hermandad de acero ciudad vertedero, necrópolis y el cementerio y el sueldo nuestro sueldo es el mejor, 600 vale Solo por la ida y la vuelta Pero no, no está obligado a hacer las dos La ruta de, de esta caravana Es bastante dura y seguramente Seguramente Tendrás que enfrentarte a pirata O cosas peores Munición eh, A ver, ¿qué dijo? Enfrentar eh, a pirata O cosas peores, no pasamos ni un error Y será mejor que tengas bastante munición Nos vamos a ver eh, nos vamos a abril día 17, ¿te interesa? Claro. Ya. El 17. Fantástico. La siguiente está partiendo el día. abril día 17. Vuelve y tendré una caravana. Se? Ya, a ver. Vale, ya. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a nuestro Big boy El 17. Estamos a 14, ya. Echemos andar el tiempo. Eh, 14. 15 16 y a 17, ahí está. vamos a al Vamos a hablar con la mina. ¿Preparado para partir? Nos marchamos hoy. A experiencia. no Vamos a guardar primero. Si pasa alguna payasada. Ya. Eh, vamos a poner acá. Ahora sí. Sí, por si pasa por Tony, Vamos. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a... Um, a ver, cementerio, necrópolis. Vamos a la hermandad. Vamos. Ya. Entonces te... Te ponen al tiro en una situación aquí Donde salen unos flight ¿eh? Entonces yo... Claro Puedo empezar a pelear al toque De huevo a... Vamos a poner un... tengo 7 puntos de acción voy a correr un poco ¿sí? como se pueden dar cuenta ya empieza la pelea al tiro enseguida aparecen mis personajes y aparecen los de la caravana también ¿Ya? me van a pagar 600, eh, 600 chapas por toda esta columna Weón. Bueno, una de las cosas que no me gusta de mis personajes es que nos podemos matar entre nosotros, weón. Encuentro súper tontos. Mire, por ejemplo, a ver ya. Este que. Es? Pirata fue golpeado ya. Estás viendo a Psycho. Ahí está Ian. Un perro. ¡Calla! Integrante caravana. Integrante caravana. Integrante caravana. Y esta weón bueno, es la Flight. Pirata. Le peguémosle un balazo en la cabeza. Puta la weá. Pero se dan cuenta que esa weá incomoda, weón? Que clowneá. Ya, le partamos. O sea, que ahora tengo que tengo que tener cuidado con, con. ¿Cómo se llama? Tengo que tener cuidado con mis compañeros porque se queman, weón. Puta la weá. Ojalá es que me ataquen todos los mantis porque los voy a quemar con la. los con lanzallamas. Oye, pero es, eso es lo que a lo que yo me refería, weón. Mira, mira el perro se va a meter entre medio de todo, wey. No puedo ocupar el lanzallamas porque lo puedo matar. La weá. Los compañeros son un cacha, más encima te disparan Yo creo que esa wea debería haberla arreglado en el juego, weón Definitivamente Más encima al perro Bueno, si alguien sabe alguna, alguna manera de poder decirle de, Weón, no me sigas más Sería ideal Porque yo a estos payasos les puedo decir Ya no me sigáis por ahora Pero al perro no le puedo decir, weón No entiendo. no bueno, cacho como se hace nomás. Estamos peleando contra mantis, unos mantis gigantes. A ver, le vamos a esperar fuego. Ah, qué buena. Voy a moverla acá. Mira la mantis brigia weón. Bueno, ¿no? Y esta mina por qué no ataca con los cuchillos si no es buena con los cuchillos, bueno? Ya, la pasamos. Vamos a preguntarle, a ver. ¿Qué de combate aprendió todo lo que sé durante mi estancia en el cementerio? Soy buena con los cuchillos y la metralla ahora. Ya, entonces ocupa los cuchillos. A ver. Eh, Mantén una distancia de largo alcance. Ya, pero yo quiero que ocupe los cuchillos también. A ver, ¿qué tiene? Le he pasado cuatro cuchillos y no ocupa ninguno Qué raro A lo mejor ocupa esas lanzas eh, A ver, vamos a ver si puedo ayudar al, al, al médico, a ver Vamos a sanar al perro, a ver. No puedo afectar ninguna... Ya, pero, ya vámonos Sigamos con la caravana Ya, bien, aquí está Aquí está tu pago de 600 chapas Saca una bolsa viejo Y... y raida y te... Una viejo y raida Y te da el dinero Ah, saca una bolsa viejo Y raida y te da el dinero Te daré más 600 chapas si vuelves con nosotros al eje, descansaremos un poco aquí Pero no te vayas, muy lejos La caravana partirá sin ti ¿Cuánto tiempo falta para que parta? Ya, volvamos al eje nomás Normalmente salimos dos horas después de la llegada No hay nada aquí que no hayamos visto antes Así que si quieres que sigamos eh, más pronto avísanos cuando quieras Ya volvamos al eje Uh, calete mono, weón Me voy a meter al medio y los voy a acabar con el lanzo ya Esto va a estar bueno lo más probable que, que, que maten a alguno de mis personajes güey. No, yo lo único que sé que aquí va a aplicar el llama huevón Le voy a quitar un poco de arma a algunos monos Ya, pues. Eso quiero que se junten todos los monos para poder tirarle harta ráfaga de fuego. Le voy a pasar después a cacha ¿A Katya? se llama la mina? Le voy a pasar una, una lanza de estos weones. Si no se pone ningún weón, si me amigo, si, Ya, pues cuando me toca, weón, Tanto, tanta espera de mono, weón. Ahora el perro se irá a meter al medio y no lo va a poder matar. Ya, cuando me toca a mí ahora, ya ahora. Una ráfaga. No tengo municiones, eh. Aquí, pirata fue golpeado, pierde 40 puntos de salud y se muere. Pirata fue golpeado, pierde 50 puntos de salud y se muere. Mate a dos. Son chorros los buenos, eh. De otra manera, voy a tener que recargar el, el lanzallamas. grito. Ya, a ver ¿Para qué va atrás? Dos por uno, ¿no? Tuvo buena, ¿eh? Y el perrito al fondo y a lograr. Ya, listo. No, ya. Que luego mate otro. ¿Quién queda? ¿Este? ¿Ves? Integrante. No, hay más. Ya los matamos todos. Buenísima. Vamos a. ¿Vamos a recoger algunas cosas de todo esto. payasos? ¡Sale, Pumbona! ¡Mira la huevona Se cruza cada rato ya, a ver Ya, vamos a robar balas Tola Chapas Ya, este otro que tiene Chapa Tola Balas eh, este de acá que tiene Chapa Tola y vale Lo bueno es que después voy a poder vender todo esto. Esta mina que tiene. Esa lanza se la voy a pasar a la, la indígena esta que... Y que la buena no... No pelea. Mira, otra lanza. Un Steam pack que me puede ayudar mucho más adelante cuando peleemos con... Contra los... Los troll Yo le digo los Trollwears, pero son unos... Mutante, po, Mira, otro cuchillo. Como varias cosas. Este weón que los calciné. A ver, esta de acá. Estas pistolitas, esto de todo. Ya. Parece que no me queda nadie más. Oh, de vos payaso estos minions que no sirven de nada recogí muchas cosas entonces antes de seguir eh, ¿dónde está la, la, la de pelo verde? le voy a pasar, puta, a ver, pasémosle todas estas lanzas creo que encontré hasta un cuchillo también tengo que le vamos a pasar todas estas weas que haga algo wea. Vamos a hacer esa coca-cola Puta, le vamos a pasar una magnum ¿Ves? ahí la... ya eh... le vamos a pasar todas estas weas Y un cuchillo ¿Qué la ocupa esta...? Tiene disparo de BHC magnum 44 Ya aquí CM ¿Está yo o no? A ver Y sí, ya demolé por último, que, para que tenga una pistola, la mona. Pú. Ya. Ya Volvamos al eje, weón, y terminemos todas las caravanas porque... Porque me aburre, en realidad. Ya, vámonos. Listo. Vale, lo has conseguido. Ti, aquí tienes tus 600 chapas. Si quieres más trabajo, ve y habla de nuevo con el jefe. Me encantaría volver a trabajar contigo. Hablaré en tu favor ante el jefe, tranquilo. Nos okay. Ya, ¡perfecto! Ya, vamos a salvar acá Hay que... Logramos un, un gran avance en ¿eh? la caravana eh, Ya saben cómo son las caravanas Voy a ir a mostrarle un poquito más abajo lo que hay, ¿cachai? Y de ahí nos vamos De este lugar Qué pica. Vamos corriendo nomás Ya revisamos acá lo que hay Ah, a todo esto, aquí es la iglesia Bueno, uno nunca se aburre de encontrar más cosas acá Por acá había una iglesia Bueno, esta caravana ya cacharon ¿Cuál es? Crimson Caravan, ¿ya? Es la que acabamos de hacer A ver qué hay en el General Store ¿Este enano qué venderá? A ver, preguntémoslo A ver, me gustaría comprar algo A ver qué tiene de bueno Mm, tiene esta hueita mm. un libro de ciencia electrónica de primer auxilio y de explorar cuánto sale ya llevémoslo a ver cuántas lojas tenemos ah, cambiémosle por estos medicamentos esto estos libritos en una vez se me sirve ay mira tiene esta weá esto, sube medicamento Ya ah, también se lo voy a comprar. De hecho, a ver dónde está mi dinero. Quiero saber cuánta plata tengo. ¿Qué, eh, ¿Qué más tiene? ¿Ah? Mira, tiene un radio este weón. Bueno. Por cerrar, esta hueá te quitaba la radiación, ¿no? una solución química que absorbe las partículas radioactivas y la incorpora a tu sistema. Eh, vamos a ir al lanzallama a 2000 pesos. Tengo ahí ¿Qué más podría llevar. ah llevamos los libros. Esta hueá sensor de movilidad, no sé, campana. Una caja de pastillas que alteran la mente, aumentan las funciones relacionadas con la memoria y aceleran otros procesos mentales. Causa adicción. No, ya tengo. Creo que ya tengo eso, ¿no? Y no tomo mucho. Sí, ya tengo. Eh, Oye, mi plata, todo esto. ¿Dónde está mi plata? Ahí está. Ah, tengo 17 lucas. ¿Qué pasa si llevo todos los 27? ¿Cuánto me saldría? 4800. Ya super, y tengo 1000. Ya, ¿qué más nos íbamos a hacer acá? Eh, la pistola no la ocuparía. Tal vez se la entregaría a Ian. Ya. Ya 3400. 4400. Y le vamos a pasar 400 pesos más, 844. Y vamos a sacar eh, 40 pesos. Y le vamos a poner 8 pesos. Puta la agua, 4812. Ya, está bien. Vale, es un buen trato. Sí, como que no había que sacar mucho más de acá en realidad. ¿Mm? Está bien, el rayo tal vez lo cube más rato, pero no... Igual fue bueno, fue bueno hablar con, con este compadre en General Store ¿Mm? Ya, veamos qué, cómo nos vamos a equipar a todo esto, qué, qué cosas teníamos acá. Qué logramos sacar de este sujeto, que, que fueron unos libros, creo. Ya, este libro de aventura. manual de Explorador, a ver de qué me sirve. Aprende mucho sobre supervivencia, salvaje. Bacán. A ver más Aprendes nuevas técnicas de curación de heridas Bacán Y el de electrónica eh, Aprendes mucho sobre reparación de aparatos electrónicos Super Mira este De la ciencia Aprendes nueva información científica Ya igual está bueno eh, a ver, ¿qué es este weón bueno, creo que me, me quería decir algo. ¿Qué estás haciendo en el eje? No sé. ¿Qué es lo que te trae por aquí? ¿Por qué buscando.? Ah, eh, ya. Ah, ¿qué estás haciendo en el eje? No sé. ¿Qué es lo que te trae por aquí? No me cobres. Solo intentaba hacer sociable. Ven y se va. Ah, bueno, da lo mismo. Este otro desgraciado que bueno weón le vende a la gente comida. Demuestra mucho valor de ya, chao con ese, weón. Eh... A ver, descansemos hasta el otro día. Porque no me gusta andar de noche. Ya. Eh, creo que hay una mina por, por acá. Y una bibliotecaria. Creo que está por acá. Ah, todo esto. Miren aquí, weón. Ya, esta es como.. A ver, vamos a hacer algo acá. Espérense. Esa galla que está ahí es como una vieja bruja súper pesada, weón. Voy a poner el... esta sotana. A ver qué pasa. Y voy a ir a ser amigo de ella. Do you disturb an elder of the cathedral? ¿Por qué molestas a una anciana de la catedral? He venido a buscar una bendición, estoy pensando en unirme a vuestra iglesia y quiero informarme. ¿Tienes eh panfletos? Solo tengo una. Ya quiero una bendición. Have you started the sacraments, child? Sí, ya. The you should know, high elders of the cathedral do not just hand out blessings. You will leave now. Ya y este otro buen que habla. Oye, vete de aquí. You are not welcome here. You are not welcome here. Ya no la voy a matar. Al menos me perdonó. Ya, chao con ese, ese trajecito. No sé para qué será. Eh, la bibliotecaria me acuerdo que había una bibli bibliotecaria por acá, eh. creo que aquí. Hay. Acá. Ah, acá te dan más, más aventura Hola, si buscas trabajo en una de nuestras caravanas De hablar con la maestra mercader Bueno, la maestra Mercaer está acá Para que la cachen eh, Acá Entonces ella te da como una aprobación en realidad Que está aquí, vamos a hablar con ella. Igual le vamos a hablar. Eh, no me importa lo que diga, necesitamos piezas nuevas. Lo siento, en qué puedo ayudarte. Quiero un empleo, claro. Fantástico, estás contratado. ¿Qué tipo de trabajo? Eh, ¿Qué tal? Guardia de caravanas? Vale, puedes trabajar para nosotros. Me gusta, me gusta. ¿Salgo más? No, eso es todo. Entonces, puede que ir como bacán el ayudante de caravana. ¡Córrete, pues mono tonto! Oh. Ahí se corre Pues como... Ah, ya es una broma la weá ¿Cachai que me cargan estos monos de mierda? Ya córrete Tontera weón ¿Cómo no se le ocurrió al weón que hizo el juego, weón? De, de que los monos no... Es una broma la wea. Bien, tienes visto, bueno, sabía que no iba a ser un problema Últimamente estaba muy agobiado, sobre todo Desde que High Tower Empezó a ocultarse en su oficina Un tipo extraño Nos vamos cada cinco días Y es decir, día 1, 5, 10, 15, 20, 25 Ahora solo vamos a Ciudad Vertedero Y el Cementerio Los Ángeles ¿Cuál es el sueldo? Ya, es ya quizás, no lo va a hacer. Oh, vale, no hay problema entonces ahí tendría que haber hecho la misma payasada de nada antes y todo el tema para ganar Lucas. Pero como somos secos no la necesitamos. Eh, a ver qué hay acá. Ando buscando como la. A la bibliotecaria. Que sé que hay una bibliotecaria, parece que está en la entrada del eje. Bueno, esto era lo, lo último que pueden ver ya del eje. Esos buenos son como la, la empresa que, que trabaja con agua y toda la weá. Que acabamos de ver allá abajo. Por eso se veían como eso, esos esos hilos de agua. Aquí. ¿Qué hay acá? A ver, vamos a acá. Ah. A robar a las casas. A ver qué hay aquí. Veamos si hay algo. Una casa. No, si lo más chistoso es que falta que los monos me dejen atrapado y se haga un pu. que una vez me pasó. Ya, aquí tampoco nada, entonces. A ver, no, aquí están estos payasos. No vamos a matar a esa, a esa galleta. A ver este que me dice. Puedo ayudarte, eh, ¿Dónde estoy? Está en el extremo sur del eje, si miras alrededor encontrarás mercaderes de agua y pequeños hospitales. Ya, gracias. Ya, ese era como el límite Acá están las tiendas. Para este lado de acá estaba la mina. estaba este weón de High Tower que lo fuimos a matar. Acá hay un casino. Vamos a cachar que onda el casino. Si ¿Sí, que quiere. Eh nada. A ver qué hay acá casino y todo el tema a ver acá, huevon con una una bitch formas parte de la argía ya feliz encima se si, si vende con un pelado vamos entonces ya yeah al casino hay un güey que presta plata güa. ahora hablemos con él este. bien si no es un cliente potencial soy Lorenzo, el magnífico, a tu servicio doy crédito, solo un interés diario de un 10% y un máximo de 10 días para la devolución eh, no encontrarás una mejor casa de préstamo que puedas proporcionar eh, información. Tengo por un préstamo. Me parece un vampiro. Quizás después. A ver, información. Lo siento, no me gusta cotillar. Eh, no vuelva a preguntarme. Es un weón que presta plata y es como un banco. Ya. Ya vamos. Al general store y no encontré la bibliotecaria. acá? Ahí está Ella A ver Ella vende libros, weón No sé si se los compre todo Hablemos el tiro con ella ¿Qué tipo de libros tiene? Bueno, ahora te enseño lo que tengo Veamos cuánto sale y si los compramos todos nomás, weón bueno. y, y el Steam Pack también, todo. de Lucas ya hey. 24. y no tengo 24 mil pesos ni cagando tengo 15 ahora no sé si valdrá la pena comprarle todos estos libros, esta mona a ver estos de que de ciencia electrónica de primero auxilio de explorador me, me, me tinca armas y balas también me tinca A ver, veamos si les compro, a ver... Dos de cada uno. A un precio más o menos más bajo. Y al menos ahí 19... 14... Tengo 15 lucas, a ver qué, qué le podemos pasar. La pistola, ¿cuánto sale? 3.000. Eh... balas... necesito Ya... 1009 Puta, a ver. Este botiquín... 4000 Y le paso el lucas, a ver. 14.260 Pasamos 250 ya. Devuélveme los 19 pesos 19 pesos, porque vamos a quedar juntos 14.500, ya vemos que va Dale, vale un trato Veamos si valió la pena eh, aquí con la bibliotecaria el tema de los libros weón eso es lo que me importa a ver tengo cinco libros veamos aprenden nueva información científica ah mira ahora leyendo Perfecto, me sirvió. Este del electrónico. Estamos aprendiendo entonces toda esta guarda de explorador también, a ver qué va. Aprende mucho sobre supervivencia salvaje. Ya, este es de balas, a ver. No aprendes nada nuevo. No aprendes nada nuevo. Ya, eso es lo que me quería evitar. Al menos me sirvieron varias cosas. Ya, uh -huh. está bien. A ver, ¿qué onda acá? Estamos en nivel 9. Próximo, ya. Ya, 45, o sea, 5... Ya, ya que estamos, ahora ya podemos irnos del eje, ya hemos hecho mucho aquí Nos vamos a ir al cementerio una vez por todas, sé que la he hecho larga Pero vamos a ir a conocer el cementerio, para que vean lo que hay ahí Ya, y vamos a tratar de subir más de level Yo le había dicho al principio del episodio que no íbamos habíamos ido acá, pero había que registrar un poco más el eje, para que lo conocieran bien Ya, vamos a salvar acá antes de, sal de salir Y nos vamos a ir al cementerio, vamos ya, es el cementerio. Vamos. Dentro de la ciudad, Aditum. Ya. Aquí pasan cosas muy escuáticas. Eh, Lo primero que vamos a hacer. Creo que para acá, no Por acá arriba creo que Yo sé que acá A la derecha Es de noche todo esto La vamos a salvar acá A ver, no tengo cargado el... El rifle A ver Cuidado con los garras mortales, ya. Vamos a salvar acá porque vamos a probar. Eh, vamos a probar qué es lo que agarrarnos con un garra mortal en este level, como estamos. En una vez se los podemos matar. Las famosas garras mortales por los que salen en el Fallout siempre han sido mutaciones. Miren que divertido el graffiti, muro. Es el graffiti ¿Ese graffiti se dice de qué? De Interplay ¿Eh? La misma marca del juego que estamos jugando ahora Y más encima la misma marca de... del juego Another World ya hay una Garra mortal Viene con tutti A darme Vamos a ver si Creo que la cagué Vamos a alejarnos un poco ya, Ahí va el perro ya el perro va a servir como para que le haga daño. Se le va a pegar un esnipazo. Tal lo pensaba antes. Vamos a ver qué tal estamos haciendo daño. La mina sigue peleando con esa combo, weón. ¿no? No, no cacho, weón. ¿no? Ya, vamos a darle entre Igual, bien, bueno, los Igual vienen los escopetazos que se mandó Psycho Buena Vamos a echarle nuestra guerra mortal Oh, bien igual. Oh, le renté la cabeza a la weón. Ya la zorra. Buena. Oh, qué buen disparo, weón. Todos los chicos. Ya. Yo sé que acá abajo vamos a guardar acá Aquí abajo está la, la madre de todas las toda la garras mortales Entonces vamos a ver si la podemos matar, por una vez se la matamos ¿ya? Que no es malo A ver si se ve por acá, ahí está Está lleno de huevos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les voy a explicar un poco eh, un poco más hacia el norte Está un campamento de puros soldados, cachai, que los locos lo único que quieren es liberarse de todas estas garras mortales el problema está en que esta garra mortal Tiene muchos huevos, ¿cachai? Y hay que, hay que eliminarla una vez por todas A cambio de que yo la mate Ellos me van a vender armas y cosas así Y además van a ayudar a unas personas ¿Ya? Entonces vamos a intentar matarla ahora ¿Ya? Si no la matamos vamos a seguir nuestra aventura Y vamos a hacer otras misiones mientras tanto. Pero sería bueno matarla al tiro ¿Ya? Vamos a ver qué Vamos a ver cómo nos va ¿Ya? Vamos a ver qué onda Voy a poner por este lado. Ya, ya, ya viene. Esta mona tiene mucha energía. Demasiada energía tiene esta mona. Puta weón. Bueno. Tanta energía que. ...puede matar a cualquiera de mis amigos Mira, si no fuera por el perro y por la mona, weá, yo le mandaría a Feliz... ...al bicho este, weá, en un lanzamiento en alguno de mis monos o yo pueda cometer algún error y le pego un disparo a alguno de mis compañeros de hecho Psycho me preocupa mucho que puede matar al perro we. dura la mona ¿eh? a ver la cabeza 13 puntos de salud, igual no es malo. El mono debe tener al menos unos 300. De hecho, el vóndiga, weón, hasta el vóndiga falla, weón. A ver, veamos, el ojo. ¿Cuánto le hice? 9 puntos de salud, weón Ah, ¿te imaginás y la mató? Cacho, la, la, la... botó con un golpe, weón eso, eso bien, eso bien, weón, Dispara a mí Guerra mortal madre falla. Bueno, voy a tener que recargar. Puta este otro payaso, weón. Que me... oh, ya está, weón! Oye, aburrete, po weón. A ver, ya le puedo pegar. ¡Oh! ¡Excelente! <ríe> eh, buena de ese puntos, espectacular listo, matamos a la madre a la... amigos, ganan 1500 puntos de experiencia Gan 2000 y subimos de puntos entonces, ¿qué vamos a hacer vamos a salvar acá muy bien pero antes tenemos que destruir los huevitos Ahí está. Ya, a ver, venganse para acá, tropa de hueones. Tropa de hueones. Gracias por tu ayuda. Eh, vos también. Necesito cambiar de formación. Quédate cerca, una distancia morada, largo alcance. Ya, y hueón, esta mona, hueón, qué chucha que no ocupa los... Lo, lo, ¿Cómo se llama? Lo... Aparta tu arma, necesito cambiar la función A ver De acuerdo, aunque no me siento bien Sin un buen cuchillo ahora mm. puede irte eh, mm. Gracias por tu ayuda. Perro es el único, weón, por que me sigue persiguiendo, weón. Que no sé cómo es hacerme él. Wow. No, de alguna manera, weón. Poder decirle al perro, weón, que se dé la mierda. No, no creo. Ya, filo de ya. Vamos a cambiar el arma acá. Como en la película Alien, compadre. Y nos vamos a poner aquí. A ah, matar los huevos. Bueno, me preocupé que estos monos me vinieran a atacar a mí, wey. ya había que pasar una payasa. Tanto toda la, la cualista podemos hablar ya, después de todo que se nos podríamos llevar bien. Vamos. Hmm, creo que después de todo podemos. Ya vamos, payaso. Tienen a este bicho. Ah, ni una wea. Vale. Y matamos a la madre de la garras. De, la, de las. ¿cómo se llama? De las que De la garra nocturna o algo así. Uh, ahí hay otro. Matémoslo igual. Matémoslo. No tiene experiencia. La mona que. Oh, que se cree este otro. Oh. No, y me dejo con 32 puntos. Salud, weón. Cacha me puede haber matado. A ver, ¿me puedo poner de pie? Voy a tomar un. un stink. Harto. Ya. Voy a correr. Que en esa mona debería estar, weón, con alguna weá, pero brija, weón, con un. Un cuchillo, alguna web pero no ocupa nada. Um... Puta, de abrir el inventario por la que Este se me olvida. Vamos a ir a Ya, compadre, me toca. ¿Murió la wea o no? A ver, ¿a dónde lo matamos? La, la ingle, hacer la, la guata, así para que sufra. Ah esto cago no tiene nada nada la vamos a guardar también bien rápidamente y aquí es donde yo les quería presentar que hay un montón de personas que que tienen que venden armas pero antes aquí hay un tipo que tiene una chatarra que yo me la voy a llevar porque esa chatarra me va a servir para arreglar una armadura de ahí se los voy a mostrar ¿Pim? Estos huevones Es como una comunidad de puros soldados y cosas así que están viviendo aislados ¿Qué hace aquí? Solo echaba un vistazo, quiero comprar algunas armas Venden armas estos huevones Tengo que hablar con su jefe, muy importante, ya Ah, muy bien, ya, paso No para qué tienen ese mono ahí, huevón La verdad es que es un cacho Estos son los Gun Runners, así se llaman los, los, los tipos que vienen acá, los Gun Runners, Son todos estos payasos que en realidad tienen armas buenas para vender. Y me pueden servir como para ayudar a una comunidad de ladrones que quiere como adueñarse de Aditum. Que es una de las ciudades que está aquí en el cementerio, ¿ya? Pero por ahora no voy a hablar con él, por, con ellos, solamente se los quería mostrar. Porque lo que vamos a hacer ahora es ir a Aditum, ¿ya? A ganar un poco de experiencia, a que nos repare la armadura. Y ya no deberían haber garras mortales que me están hablando? Si ya las matamos a todas Y vamos a arreglar una, una cuestión de agua también en Aditum varias cositas más Nos vamos a hacer amigos de la gente y vamos a hablar con el alcalde Que el alcalde le tiene como mala a los... A los flightes que están afuera, a, los, a las garras asesinas Que son unos buenos que están acá escondidos ¿Ya? Así que vamos a ir a ver qué onda Vamos a jugar harto rato hoy día ¿Qué les parece? Aquí estamos en tú Todos estos hueones son unos saco weas. Será mejor que mantengas tu arma apartada si, si está ahí aquí. ¿Cachai? No me Ya nos vamos a sacar las armas para que no lloren. A ver qué hablan. Bienvenido a Aditum, extranjero. Contrólate porque te controlaremos. Me gustaría entrar. Puede que Zimmerman te necesite. Entra, pero recuerda, estamos vigilándote. Ya, weón, vale. Ya entramos a Aitum. Este es como un pueblo. Au. Pueblo donde hay mucha gente. Ya. Y, y aquí hay gente que cosecha cuestiones. Hay un weón que está. que es como un herrero acá ¿eh? también. Ahí donde acaban de entrar hay un herrero Ese eh, Buenos días, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué todo el mundo me llama herreriano? Probablemente porque soy el herrero del pueblo A ver si esta la vista Es eh, un hueón que, que, que hace armadura y cosas Entonces Por este lado ese va a ser el único hueón que me sirva esto. Ahí está el alcalde del pueblo Que es un saco wea. ¿Ya? que le robaron su hijo y piensa que los locos que están afuera se lo robaron pero al fin y al cabo estos guanes como que lo tienen lo, lo tienen eh, puta le el cerebro y le dijeron que, que habían sido los guanes de afuera pero no por el fin y al cabo son estos mismos guanes que están dueños de ahí tú. pero bueno aquí este compadre que le gusta arreglar Maura me pide que le arreglemos su pozo con una chatarra que es la chatarra que recogí el guan que está allá donde están las garras mortales entonces se la va a pasar y... me va a arreglar mi armadura. No creo que nos conozcamos. Son, soy miles. ¿Qué puedo hacer por ti? Se lo estoy mirando, gracias. Con esa bata aparece un científico. ¿Qué está estudiando? Soy químico. Hago principalmente cartuchos y pólvoras Y así podemos aprovechar los casquillos de las balas. Pero también soy aficionado a otros productos químicos. Así que fabrica balas para de ¿Dónde ¿Dónde consigues azufre, el nitrato de potasio y los demás productos químicos ¿con qué otros productos químicos trabaja? Eh, bueno, he intentado conseguir ácidos fuertes para que Herreriano eh, grave al, al, agua al agua fuerte también grave al agua fuerte también he intentado fabricar tintes y colorantes permanentes, pero son acceso a los tintes naturales, es bastante difícil así que fabrica armas Sí, aunque no es el que en realidad funde la pala, yo solo relleno los casquillos. ¿Pero los mercaderes de y sacan beneficios contigo y la ciudad? Sí, bueno, de algo tenemos que vivir, ya que la granja hidropónica no funcionan. Tenemos que comprar la comida a los mercaderes y es lo único que podemos vender. Puedo intentar conseguir las piezas que necesitas para la granja hidropónica. De verdad, sería maravilloso, solo nos falta un par de piezas. Pero seguro que si consigues las piezas adecuadas podremos ser autosuficientes. Quizás te pueda ayudar Samael. Ya, Samael es un clon que está acá, en esta carpa. Samael. Oye, te puedo. No puedo creer que lo hayas encontrado. Tú eres. Yo soy Coeli. El placer es mío, me llamo Samael. ¿Qué haces aquí? Eh, soy Carroña. Un carroñero. Mi trabajo es rebuscar por todo el cementerio artículos útiles e información. Un trabajo peligroso. ¿Y por qué peligroso? Bueno, allá afuera están las garras mortales y luego de vuelta en Aditum están los, re los reguladores. Ni lo uno ni lo otro, son angelitos. Eh... ¿Y cómo evitas a las garras mortales? Solo trabajamos de noche y son buenos, Som somos buenos en lo nuestro. Pero reconozco que no volvemos todo. La semana pasada mandé a un tipo a buscar unas piezas para miles y todavía no hemos tenido noticias suyas. En la última transacción decía que había encontrado las piezas y que regresaba. Bueno, pero yo tengo las piezas porque las encontré y se las voy a pasar a miles. Ahora, ¿encontraste las piezas? Sí, aquí están. Mira, la inspección, las piezas son esas. Pero parece que el relleno tendrá que hacerle algunos cambios. Puede llevárselo eh, Claro, volveré cuando lo haya, lo haya colocado. Voy a ir donde reiría, ¿no? Buenos días, ¿qué puedo hacer por ti? Necesito que me arregle esto para que yo pueda arreglar la granja hidropónica. Sí puedo arreglarlo. Dame algo de tiempo. Aquí tiene... el reno te da las piezas arregladas A ver, veamos como el icono de las piezas arregladas Es la misma web miles coge las piezas... Eh, las piezas colocadas Parece que Herreriano ha hecho un buen trabajo. Gracias por dar la ayuda, y aquí tienes. Esto por si te sirve de ayuda. Miles te da algunas chapas y algunos medicamentos. Si vuelves a pasar por aquí, puede que necesites vernos, a Herreriano y a mí. Te podremos ayudar arreglando a tu equipo. Herrariano puede hacer maravillas con alguna arma, y yo puedo arreglar ciertos tipos de armadura. Parece que ha encontrado una armadura de poder. He oído hablar de un proceso químico que se puede emplear para endurecer la superficie de la armadura. Sin embargo, pe... eh... sin embargo, ah, Puta. sin embargo, he perdido la información que me dará las últimas pistas para conseguir la fórmula y los re reactivos necesarios. También me he enterado de que la bibliotecaria, el Eje, la señora Stafflen Pop tiene algunos unos periódicos y libros podrían serme útiles. Si puedes conseguir algunos, podría ser una. Prueba con tu armadura. Me parece bien. Iré a hablar con la señora Stapleton. Tengo mejores cosas. sé o sea que ahora me va a mandar a la biblioteca. A ver. Todo para que mi armadura sea más poderosa. Ah, ya. A ver, hagámoslo. De paja. Pero lo voy a hacer porque quiero que la armadura sea más pobre. ¿Saben qué podría hacer al tiro? Podría venir a hablar con este tipo que está acá abajo. Bueno. Aprovechando para no volver a hacerlo de nuevo. Sabemos que tenemos que ir a hablar con la bibliotecaria de nuevo, pero... Pero voy a hablar con este sujeto que está aquí. Intento eh, retirarme, vuelvo durante el día. Saludos hermano, me llamo Talus. ¿Qué podría ayudarte? Soy Coeli, ¿qué hace aquí? Estoy aquí para ayudar a esta buena gente a comprender los trabajos de los niños de la catedral. Así que eres un espía de los niños. ¿Cómo puedes saber algo de los niños? ¿Qué puedes hacer? ¿Eres un mutante? ¿Cómo puedes saber algo de los niños? Todo lo que sé de los niños es que están asociados con los nocturnos, super mutantes. Fueron ellos los que transformaron de mi estado original en necrópolis. Es horrible, pero mala suerte hasta la vista. ¿Por qué estás en Necrópolis? Hace algún tiempo yo vivía en un lugar al norte de aquí y tratábamos problemas de las reservas de agua y enviaron a gente del exterior para encontrar un modo de solucionarlo. Y tú te ofreciste. Y el supervisor de la comunidad me dio un arma y algunas balas. Ha pasado mucho tiempo desde aquello. Nunca encontré nada, así que no podría regresar. ¿Qué más? Eh, ¿Dónde era es ese lugar? El lugar del que vengo está en las montañas al norte era un pequeño refugio en el que había mucha gente ¿pudiste encontrar un modo de solucionar el problema del agua? por desgracia no, he oído que otros fueron enviados desde el refugio para buscar un modo de arreglar el, el surtidor de agua no he vuelto a saber nada de ello eh, ¿cuál es el nombre de ese refugio? el refugio no tenía nombre, solo un número, el 13 y de ahí vengo yo ¿de verdad? por fin el supervisor, el supervisor dejó que la gente viaje al exterior del refugio no, todavía le asusta al mundo exterior. Eso creía, siempre fue un hombre prudente. Me da pena su responsabilidad. Espero que te vaya mejor que a mí en esta búsqueda de tontos. Bueno. No sé qué me va a hablar con él. Para que lo conozcan en realidad, porque aquí ya no sé qué sacar. O la única lata que tengo que ir a hablar con la bibliotecaria. Vamos de viaje de vuelta al eje a hablar con la bibliotecaria, a ver si nos pasa el libro que necesitamos para que el... Para que este compadre no arregle la armadura. Nosotros no encontramos con gente. en ah, la entrada esta? en el centro de la ciudad. Por acá parece, me cargue que sea de noche, bueno, así si, bueno, se ve bien. Acá está la mina, ¿no? ¿Eh? por aquí, dance, This. Aquí está, está, Malero volver a verte. ¿Qué es lo que busca hoy? A ver, se llama... Señora Staple. Ah, sí se llama. Ah, tienes revista de químico. Miles de iTunes me dijo que tendría. Sí, conozco a Miles. y Tengo lo que busca. Te costará 750 pap eh, papeles. No está mal, aquí tienes tu dinero. Aquí tienes, señor. Saludo a Miles de mi parte. Eh... fue fácil Vamos a salvar de todas maneras, guardar partida Ya volvamos a, entonces al cementerio Esto era Naditum A todo esto para que no arregle la armadura ¿Todavía no has podido ir al eje a visitar? Sí, aquí están los libros. Miles, te quita los libros y empieza a ojearlos. Mmm, sí, mm, murmura. Para sí mismo unos minutos más. Bueno, creo que puedo... Magnármelo. Imaginármelo. Pero la, fu la, fu la función tardará un día completo. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Miles, te quita la armadura. Miles, te devuelve la armadura. Parece que brilla un poco más que antes. Bueno, creo que funciona. Espero que te ayude. A ver. Da igual, o no, la misma weá, yo te veo igual. Bueno, después la vamos a comparar ¿Qué más? A ver... Un card, pero ahora no puedo ya. Chao. Gracias por arreglar la granja. Si alguna vez encuentra un rifle de plasma, tráemelo. Tengo algunos trucos que puedo utilizar para los inyectores. Un rifle, un rifle de plasma... No tengo ningún rifle de plasma Un lanzallamas y un rifle de francotirador Ya, igual nos vamos a conseguir uno en algún momento Calmado, aquí yo sé que hay un weón que vende cosas Acá abajo Hola forastero, ¿qué puedo hacer por ti? Mi nombre es Coeli Encantado de conocerte, soy Tine. Puedo preguntarte algo sobre los mercaderes del eje y me gustaría comerciar. Este weón lo que le vamos a comprar. Tiene granada. Tiene napo, weón. Bueno. A ver qué tiene acá, ah, ah, juraba que este weón tenía bomba o cosas así, weón Aquí están. Todo, no, necesito tres de esas. También tengo que todo esto. ¿Qué más tiene? Dame todas estas hueá nomás. Juan con mucho dinero. nos vamos de acá. Lo bueno de haberle comprado a este compadre esa bombita que después la voy a poder ocupar. Bueno, acá se nos plantea una pequeña historia, no puedo hablar ahora mismo. ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? Soy John Zimmerman, alcalde de Dayton. ¿Qué te pasa? Tu guardia me han dicho que tienes un trabajo para mí. No me gusta tu actitud, dijo un trabajo debería ¿has tratado alguna vez con una banda de asesinos viciosos? Eh, me imagino que tiene un problema con las bandas ¿alguna vez has tratado con, con bandas? Eh, ¿qué te pasa anciano? ya te dije que sí no y no pienso empezar ahora buenos días señor pues no me lo he dicho bueno ahora sabes eh, los despiadados y sedientos de sangre que pueden ser me temo que los navajas Dan los peores de todo, de todo. Somos una ciudad humilde y tenemos y temeroso de Dios, que solo quiere sobrevivir Y esos, esos, monstruos nos atacan. Su mentira respira, ah, su ramentira respira. Y nuestros hijos, ¿qué quiere decir con atacar? Sí, si eso es fantástico. ¿Qué se supone que trabajo? ¿Cuánto estáis dispuestos a pagar? ¿Por qué no coges tu guardia y haces algo contra ellos? Bueno, los reguladores nos protegen de los ataques, pero es lo único que pueden hacer para mantener nuestra pequeña comunidad a salvo. Anoche intentaron entrar para matar a nuestros ciudadanos o para secuestrar a nuestros niños y para un momento para calmarse antes de continuar. Y la semana pasada, uno de ellos entró por la puerta noreste en mitad de la noche con dinamita atada a su cuerpo para volar los barracones de los reguladores, con el único propósito... De debilitarnos Para poder atacarnos Luego con más Con, con más fuerza eh, Eso parece demasiado, ¿no? Te daré dos mil chapas Y mata a su líder Quiero la cabeza De esa cab De ese... De esa cabrón parece pues tener algo personal con, Contra ella porque qué solo el jefe? No sería nada Sin su... Su... su influencia Parece una chica divertida Mmm... De acuerdo, no quiero meterme en este asunto, eh, he escuchado suficiente, lo haré. Parece una chica divertida. Ha secuestrado, torturado y matado a mi hijo. Lo dejaron empalado en un poste justo ahí afuera. Esos bastardos enfermos, lo haré. Haré el trabajo, no creo que quiera el trabajo después de todo. Ya haré el trabajo. Gracias, no lo si por fin mi hijo será vengado. El campamento de los navajas está al norte de aquí. Vuelve cuando haya hecho tu trabajo. Lo que pasa es que los navajas son buenos, o, o, lo que yo he Y cuando llego y le cuento que estos weones de los reguladores mataron al hijo, este weón mata al tiro a este weón y este weón tampoco nunca entiende. Entonces, como que weón, no sé qué hacer. Pero al fin y al cabo, siempre hay los navajas, weón. Y los vamos a ir a ayudar ahora. Lo que sí, vamos a hacer algo. Eh... Oh, no. Mira, te lo voy a quitar un poco de... Voy a quitar un arma a este weón para pasársela a la mina. Porque no, no quiero que la mina tenga. De hecho, la mina tiene, tiene pistola, pero no, no la ocupa, weón. Hay que pasarle a esa mina, weón. verdad. Y no quiero que se cruce a filo ya así ya que la mina se cruza siempre bueno. vamos a ir a hablar con estos payasos igual voy a dejar estos monos acá mucho mono me, me marea bueno. ya con el perro suficiente Cambiar de día, voy a con esta mina. Esta es la líder de los navajos. Ya, entonces vamos a conversar con ella. Eh, Eres la jefa de esta banda. Banda, apenas somos una banda. Pero acuden a mí cuando necesitan a un jefe. Eh, bueno, a mí me parece una banda. Si sí, uno me envió. Con respecto. De qué? Para meterte una bala en la cabeza. Por matar a su hijo. ¿Qué? es un maldito bastardo de mierda. Los mataré, los enviaré al infierno a todos. No, tú eres quien irá al infierno. Eh, ¿A quién va a mandar al infierno? Los reguladores. Ellos mataron a Josh. Yo nunca habría hecho nada que hiciera daño a Josh. Son los reguladores los que gobiernan Naditum. No Zimmerman. Esto es un intento patético para salirte de esta. ¿Por qué vienen los reguladores a matar a Zimmerman? Yo vivía aquí conmigo. Yo, yo, nosotros. Él sabía lo que estaba eh, pasando de verdad. Los reguladores le dijeron que si alguna vez intentaba ponerse en contacto con su padre o regresaba a Ditum, lo matarían. Se rieron de él. Estaban seguros de que no podría llegar hasta su padre. Y lo mataron. Una noche intentó introducirse en la ciudad para decirle a su padre lo que estaba pasando. Yo dirigía a los las transmisiones de radio la noche que ellos la noche que ellos lo cogieron parece triste y mueve la cabeza lentamente aquí está todo el lobo lo disco una noche intentó ¿por qué no le, ha, le da esto al padre de yoche no es tan fácil que ninguno de nosotros nos no acerquemos a Itum que muertos muerto antes de alcanzar las puertas eh, ¿Y por qué yo no le doy el oro disco? ¿Por qué no reúno un grupo grande de gente y tomáis a yo le doy el oro disco ¿Arriesgarías yo por ayudarnos? Claro, cualquier cosa por ayudar era a comprar algunas cosas antes de hacer Claro, cualquier cosa por ayudar No estoy segura de lo que funcione Tiene una manera de lo que de verdad necesitamos son armas de los pistoleros ¿Dónde están los pistoleros? ¿Por qué no obtenéis algunas armas de ellos? Me ocuparé yo misma de los reguladores Ah, yo me voy a ocupar de los reguladores ¿Para qué voy a traer a los pistoleros? Bueno, los pistoleros son los buenos que están al otro lado ¿Lo harás? Bien, si necesitas ayuda O lo consigue, regrese y dímelo Acabar A ver, vamos a cachar qué podemos hacer Se supone que me dio uno los discos Era este, no, po. No tengo los discos po. Ya, pero yo, filo. Le voy a ir a contar al weón. Igual voy a necesitar la ayuda de mi amigo. a saltar acá. Me voy a armar, compadre. Ya vamos. No sí sé que van a matar, van a atacar todos los reguladores, pero bueno, igual quiero hablar con él. ¿Dónde están mis amigos? Puta, todos mis amigos no están a ver. ¿Todo? ¿Qué viene esta weá? Gacha, mira tú. hasta que uno se recupera acá, ¿o no? A ver... Ya, hasta que te cure. Se puede. Debo estar curado. Y ahora vamos a hablar con este, con Cyberman creo que era el nombre, y le vamos a contar de que... De que su hijo está vivo. Pero vamos a salvar. No nos vamos a arriesgar. ¿Por qué no te has ocupado de esto todavía? He cambiado de opinión. Estoy en ello. Estoy en ello. Bueno, trabaja más rápido. Y no me moleste otra vez. Hasta que haya acabado con su miserable vida. Ya, pero ¿y qué onda? He cambiado de opinión. Entonces sal de aquí si no piensas ayudar. O Aditum, Aditum no te necesita. Ay, ahora me tienen mala. Ah, me tienen mala ahora los weones. Oh. Cacha los weones, son mala onda, weón. No, y están matando a mi amigo. Ya, pelo me voy. Ya entonces ya que no me quieren de nada nadie tú. Definitivamente el weón bueno, no quiso entender. Y sabéis que raro porque esta mira no me pasó no los discos, weón. Bueno. Qué como cachudo aquí con esta weón. Bueno. ¿Eres la jefa de esta banda? Va meterte una hora en la cabeza, claro. Y si me agarro con ella, ahora me va a tener que agarrar con todo esto, weones de acá y va a ser todo una paja, güey. Bueno. No, y me van a querer matar todo. A ver. Veamos un rato y volvemos a lo normal, güey. Bueno. A ver. Que veamos qué pasa. Lo peor de todo que después se han muerto estos weones, ¿cachai? Va a llegar este negro a pegarme con un martillo. Los conozco. No, y se muera escaleta. No, y lo más chistoso es que al final te agarraste con todos los weones. No. Eh, vamos a ir a buscar a la. ¿Cómo se llama? Vamos a ir a buscar a los, a los mercenarios para que nos ayuden. A los pistoleros. Y voy a ir y les voy a decir que vayamos a salvar a la gente Pero lo que me toque Porque, puta, así como hoy... Así no era lo que había que hacer, ¿ya? Ahora si se apuran, porque una lata esta a estar esperando tanto rato, ya Mira, tanto mono... Ya, ahora Cargar partida, estamos acá entonces, bueno, obviamente este weón no me quiso pescar y me echó más encima de Aitum. Estoy en ello, cállate viejo. He cambiado de opinión. Entonces sal de aquí. Si no piensas ayudar en Aitum, Aitum no te necesita. Cacha que es malado, anda el weón. No, y más encima te disparan al toque, pues weón. Ya vamos, de los pistoleros. A la onda los locos. Ahora también es cuando uno le pasa. Le pasa el holograma al weón, pero no. Pero no, me dieron, no me dieron, nada, pues, weón. A lo mismo, weón. voy a matar a todos ahí tú. Vamos a pedir yo a estos compadres. Estos son los buenos que me dicen que si maté a la garra mortal y todo el tema. Ah, y por cierto, aquí el juego como que se me tiende a pegar un poco después de que hablo con ella Y... capaz que se caiga Este es el weón que me... Eh, no recibimos visitas. ¿Por qué no recibimos muchas visitas? Este lugar es muy inaccesible con, eh, con esa manada de malditos garras mortales. Ya, he matado a todos los garras mortales. Incluso a, la, a, lo, a, la, a los novatos. Que los han matado a todos. Gracias a Dios. Ahora iremos donde podamos conseguir nuestros propios materiales. Y no conferemos en esas víboras de Aditum. Puede lo que, eh, pide lo que quiera. Quiero armas y municiones y grandes en grandes cantidades. Vale, coge lo que quiera. Nos marchamos de aquí dentro de un par de días pero dejaremos eh, más armas y municiones de las que te puedas llevar ahora vuelve en cuanto te haga falta ya vale ha sido un placer ahora todos se empiezan a mover y, y se mueve lento el juego pero hablar contigo amigo estamos a, preparando cosas para irse ah no se mueve lento habla con Sergio, está buscando equipo Yo creo que acá en estas estos estantes está lleno de armas rifle de plasma buena no me digáis que ya ¿qué más hay acá? Ya, lanza cohetes, no estoy ni... mm, Esto se lo voy a pasar también a la mina que pelea, agua Ya, y está a punto de caerse el juego porque... Tanto mono en pantalla, se me está pegando ya. Ahora yo quería hablar con él, para que fuera a ayudar a los huevones. Pero al parecer no me quieren ayudar. Entonces me largo acá. Se supone que todos estos weón en un momento te ayudan contra los Los de Aditumpo, weón. Pero al parecer voy a tener que ir solo a pelear para allá. Ay, no, mira, es que aquí también hay cómo como se mueve el juego, weón. Siento que se me va a caer la weón. Qué raro que pase siempre esto acá. echamos a guardar. Y que el ataque no haya podido decirle a los buenos es que nos ayuden a entrar ahí y matar a los monos. Porque... Por lo que veo, voy a tener que ir solo. Más encima tengo el rifle de plasma que me pidió el loco. Bueno, podría llevárselo para que me lo arreglen. Vamos a ver qué onda. Como que me perdí. Ya somos de leer. Eh, armas de energía. ¿Qué juego, conversación, reparar, ciencia, trampa, robar. No, está bien, armas de energía nomás. ¿Qué más? Nada más. Acá parece que están las navajas, ¿o no? Te la ayuda Te la ayuda a las navajas Para matar a estos... estos payasos Jefe de la banca eh, Simon me vio Por matar a su hijo eh, ¿Quién va a mandar al infierno? Esto es un intento patético para salir de esta. ¿Por qué iba a llevarlo regular a matar a hermano? Yo viví allá. ¿Lo mataron? ¿Por qué no has dado esto al padre de George? ¿Por qué no le doy el disco? ¿Por qué no reúne un grupo grande de gente y toma esa YouTube por la fuerza? ¿Por qué no le doy el disco? Claro, cualquier cosa por allá. Podría, neces eh, podría, necesito ir a comprar algunas cosas antes. ¿Aricarías tu vida por ayudarnos? Claro. No estoy segura de que funcione. ¿Dónde están los pistoleros? Me ocuparé yo mismo de los reguladores. Oh, bueno, me ofrecí. No estoy segura de que funcione. Sin amenaza. Eh, lo que de verdad necesitamos son armas de los pistoleros que no obtenéis algunos armas de ellos me ocuparé yo mismo de los reguladores Oh bueno me ofrecí veamos qué pasa ya chao ver la jefa de esta banda matar a su hijo a los reguladores weón ya esto va a ser lo último que vamos a hacer hoy día vamos a matar a los reguladores y ya llevamos mucho rato jugando pero vamos a terminar con el cementerio muy bien eh, vamos a salvar acá y nos vamos a ir a matar a todos los weón uno por uno ¿Quiénes son? Estamos en combate, ¿no? A ver qué pasa. Pareciera que sí. Claro que estamos en combate. A ver. Ahí parten arrancando los buenos porque cachan que soy un rudo. A ver, vamos que passa Quem A la mina debería pasarle esta huevada que encontré recién A ver después de matar a ese huevón, le voy, voy, voy a pasar eso Puta, el mono duro ese, weón. Más encima huevón, me golpeé Mátenlo por favor, para irme y ahí está Eh, igual mataría a este el tiro Yo quiero que la mina ande con los cuchillos y con esa weá ¿cachai? con una como con una weá de, de sierra que encontré recién mató a Simmerman man de una John fue golpeado críticamente, perdiendo 8 puntos de salud sin, sin coraza, haciendo caer al suelo al combatiente John John se muere. Ya, lo mismo. Tenía que ser Ian el que me caga toda la wea. Ya, a esta mona le voy a pasar esta payasá. Para que alguna vez ocupe un arma, porque no ocupa nada. Eh, esta wea para pelear, este cuchillo. ¿Qué más tengo? Nada más. Pasémosle una pistola, por pues de repente a ver cuál ocupa. Célula de energía. Esta hueá Por último a ver si ocupa algo. continuar ya matamos al del, el weón del líder de la tontera así que sigamos avanzando Ay, definitivamente todos los weones nos tienen mal acá vamos a matar a todos los reguladores Van a matar al perro. ¿Saben qué? Yo ya estoy chato a ese perro, weón. Hace puras weas. Ya cagó. Si lo matan, chao. No voy a, no voy a volver a huear con ese perro de mierda, weón. Lo han matado en todas partes, weón. Ya ah, lo mataron, chau. No. no, chao, ya no voy a seguir más weando en ese perro de De hecho, todos estos monos son puros cachos, weón, de verdad. Bueno, el perro hace atado, loco, weón. No, weón, ya este weón lo va a matar por maricón también. Aquí es cuando ya está chato la weón. Ya estáis tostado con todos los monos, weón. Todos tu, tus amigos son puros inútiles. Encima ese weón me salió más porfiado de morir, weón Kat ya se muere Ya se murió a la muerte más Maya. dónde están los restos de cacha? a ver... tenía algo que me sirviera esta buena inútil células de plasma mira, nunca ocupo esto weón. nunca ocupo eso una buena inútil weón. ya, una inútil las cintas las vamos a dejar acá. Estas cintas de era... Autopsia. Maxson te dio. ¿Quién era Maxson? No me acuerdo. Ah, pero ahí va a estar esa mona muerta. Tenemos Steam Pack. De esto. o oh, más de esto. Eh, Lo bueno es que la pelea se, haga, se acabó. No, yo no voy a wear más con el perro y chaval con todo eso. Hay un rifle ahí que se ve bastante correcto. Lo, lo bueno es que ya sabemos que aquí hay, hay cosas botadas. Qué mierda. Este weón veo un regulador, uno de los guardias de Aitum. Ya, pero por qué mata a la gente este pelado culiado? Puta, estos weones son tontos, weón. Muerte, pues mono de mierda, weón. Weon, bueno, yo no entiendo por qué este par de payasos se puso a atacar a la gente, weon Son bueno, tonto, tontos, weon El juego tiene un bug, weon, muy malo, weon dejen la cagada nomás, weon Yo quería ir a hablar con el herreriano para que me... Para que me revisara el arma, weon Pero pareciera que ahora es mi enemigo Ya listo, se acabó la mocha. Ya Yo me quiero ir, si son no estos no, es ahueonados que siguen peleando. Yo ya me quiero ir. No sé para qué atacaron a la gente. Un no sé, par de monos hueones, un par de monos tontos. Weón. No sé para qué la atacan, weón. Dejen de pelear, pues weones. Mira, la mataron. Eh, se iban culeados, weón. Son más tontos estos monos, weón. No me. No, ahí no van a seguir. Son muy wea carneros estos monos, weón. Weon, te juro que los mataría yo a este par de monos, weon. No sé, ¿para qué contrato cagá? A ver. Falta que los demás me tengan mala miedo, a ver. La media matanza, weon. No deberían por qué tenerme mala, así. Ah, ¿cachai? A ver, ¿quién me quiere matar? Regulador. No, si lo mejor es estar solo, weón ¿Qué me tiró, weón? ¿Un cuchillo? Esto será todo Perfecto Y lo bueno es que no estoy en combate, soy como amigo A ver Mira, eso, capaz que esos son los cuchillos que... cuchillo de lanzamiento, los que ocupaba la otra tonta Bueno Yo... Estoy a punto de dejar de juntarme con ese par de tontos que... Que, que tenía contratado Porque ya no los necesito ¿Qué más? A ver, aquí No encontramos una vez más. ¿Qué pasa? ¿Qué me dijiste que consistía todo? Nada, gracias. Ya vamos a ver si este güey me puede arreglar el rifle de plasma. Po. ¿Esta mona qué tiene? El negro, a ver. Un martillo. A ver, este weón saca una chapa. loco. ¿Dónde está Herreriano? Ahí está Herreriano. Así que ha encontrado un rifle. Mira, tengo uno aquí mismo. Dámelo y te echaré un vistazo. Herreriano coge el rifle de plasma, saca la herramienta y empieza a arreglarlo. Toma, creo que ya está. El te vuelve el rifle de plasma. pruébalo ahí afuera. Oye, ¿y por qué no tengo mi armadura? La armadura. Rifle de turbo plasma. Y vamos a ocupar eh, Munición, célula. Ya tengo células, creo de microfusión, eh, célula de. Mm, célula de microfusión, vale, vamos, a ver qué más hay acá todo esto, a ver. Plata, perro tonto que, que me puse, me trajo puros problemas en todo caso. Silla, armadura otro rifle de francotirador. Ya. Yeah. Creo que maté a todos bueno, entonces revisemos la ciudad. Pareciera que no queda ninguno. Bueno, se supone que Aditum era como una mini cárcel donde hacían. Trabajo forzado a la gente y cosas así. Gracias por deshacerte de los reguladores. Ay, ah, entonces la gente está feliz. A ver qué hay acá: el arma de Half-Life 2. que hay un hombre. Ahí tú me estás en la ciudad que queremos please. Hola Forastero, ¿puedo ayudarte en algo? Solamente estaba echando un vistazo Estoy aprendiendo a conocer a la gente de Itum Me llamo Chuck, bienvenido a Itum Entiendo que la mayoría de la gente de aquí no es muy amable con los extranjeros Sí, ya me cuenta. Bueno, ¿y en qué trabajas Chuck? Hasta luego Nada, bueno, lo único que sé es que podemos ocupar estas armas después para... Quizás compré una ametralladora o algo así, pero no lo voy a hacer por ahora. Voy a hallar todo lo que es la plata y... y algunos cartuchos. Al menos ya sé que tengo que ocupar las armas de plasma y, y mi rifle y el francotirador. Ya salvamos a Aditum, al menos. Aquí ¿En adentro no hay nada. ¿Ya tenemos aquí cachar que cerque? No nunca sabe. Ah, Oye, ya listo, vamos. Ya vamos a decirle a la mina que... Eh, ya matamos al... a los payasos de Aditum. Y... que está todo listo. Bueno, no quiero saber nada de ello, pues. Creo que ya me, me acostumbré a andar solo. Y aquí está esta mina. A ver, vamos a hacerla A ver qué pasa. No puedo creerlo. Ha podido matarlo a todos. Los navajas. Y yo te lo agradecemos. Y eso es todo. Bueno, será. A ver. siguiente te van? No necesito nada de ello, en realidad. Tampoco les voy a robar. Ya estimado, dejémoslo hasta acá entonces. Eh, ya limpiamos el pueblo de Aditum. Ya matamos a la madre la de la guerras mortales. Hicimos unas misiones en el eje. Y ahora nos podríamos ir a la catedral a e investigar. ¿Ya? Para después... Eh, ir a buscar la base de los... De los super mutantes, ya, ¿les parece? así que lo que yo voy a hacer ahora va a ser ir a comprar alguna arma, aquí donde los pistoleros, que quedan más acá o ver qué es lo que tienen para que después partamos a la catedral y ver, con qué, ver cómo podemos ir ¿Mm? así que ya, estimado me dirijo ahora a comprarle arma a los pistoleros y nos vemos en el próximo juego del recuerdo aquí con Fallout que estén bien